Messi fue de quicio. El jugador argentino se mostró muy molesto al terminar el partido. Antonio Mateus Laos, Luis Vangal y el número 19 de Países Bajos, Wood Wehorts. Leo confirmó que Wehorts fue receptor de su... ¿Qué miras, bobo? ¿Quedaste un poco un, un poco caliente por el final? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Que se volvió viral en la entrevista que estaba teniendo con TAC Sports. Nunca se había visto al jugador argentino tan enfadado, pero después y más calmado, explicó de nuevo y señalando a Mangal lo siguiente. No me gusta que se me hable antes de los partidos. El 19 empezó a provocar, a chocarnos, a decirnos cosas, y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también, y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros. Es la calentura del momento, del partido y de la situación, y queda ahí, obviamente. Las declaraciones de Van Gaal calaron uno en el plantel y quedaron al descubierto cuando Messi explotó por su inesperado "Qué miras bobo, anda para allá bobo, dirigido al neerlandés Wehorts. El jugador que marcó los dos goles de peces bajos e hizo que Argentina fuese a prórroga y a penales. Tras el cruce, se refirió al penal que pateó Messi en el segundo tiempo y lo puso en duda. Ese penal, tengo curiosidad por saber cómo fue exactamente. De todos modos, al final no pierdes por culpa del árbitro. De hecho, incluso logramos un muy buen empate. Las declaraciones por parte de Bangal, que iniciaron la polémica, no se quedan atrás, ya que arremetió contra la selección argentina. Contra Argentina empatamos y luego perdimos en los penales, así que es bueno que haya una revancha. Eso es lo que nosotros queremos. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014, Messi no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha. Lamento mucho que Ángel dijera una vez que soy el peor entrenador que ha tenido. Cuando jugaba conmigo en el Manchester United, tenía problemas en su vida privada. Entraron en su casa y eso también afectó su juego. Es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso y lo siento mucho. Es una pena. Un entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre son buenas. Recordemos lo que dijo Messi. No me gusta que se hablen desde los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso. Pero no termina ahí. En su enojo, Lionel Messi también se dirigió al árbitro Antonio Mateo Laos, el español que se ha convertido en el árbitro que más tarjetas amarillas ha sacado en un mismo partido de una Copa Mundial. El árbitro valenciano se lleva las miradas de todos en el planeta, aunque no buenas las que le lanzan desde Argentina, donde es criticado arduamente. Los jugadores de la albiceleste le criticaron uno tras otro después del partido, una tormenta que inició Messi fuertemente, pues eran viejos conocidos. El valenciano de 45 años ya es un veterano del arbitraje, por edad ya debió haberse retirado en la anterior temporada, pero su nivel de confianza de la CTA, UFA y la FIFA le han llevado a no colgar el silbato aún. Mateu trató de demostrar personalidad y controlar el partido desde el primer minuto, quiso sancionar el juego brusco y las entradas fuertes por la intensidad del partido, además de cualquier réplica de sus decisiones. Para ello echó mano de las tarjetas hasta en 5 ocasiones durante la primera parte, pero la cuenta de tarjetas no acabó ahí. En lo que restó del partido mostró otras 13. Una de ellas fue Scaloni, entrenador argentino. Y otra se convirtió en roja a hacer la segunda mostrada a Dumfries. Esto le mete en la historia de los mundiales. Sus arbitrajes en cuartos del mundial le dejan casi sin opciones de estar en la final del próximo 18 de diciembre. Tras este partido y los dos anteriores, dirá adiós para siempre a los mundiales. Lo hará con ese sabor agridulce. Y con el tremendo problema que se generó con Argentina. ¿Pero qué opinas? ¿Crees que Messi exageró o que Van Gally y Wehort se sobrepasaron? Te esperamos en los comentarios. Recuerda que tú tienes la última palabra. No olvides suscribirte para no perderte próximos videos. Y refrescanos con tu like.